El ingeniero Ramón Pepín, viceministro de Obras Públicas, se rehusó a dar declaraciones sobre la carretera entre los municipios Tenares y Gaspar Hernández. La reacción de Ramón Pepín se produce previo a los inicios de las operaciones de la construcción de la Avenida Circunvalación de San Francisco de Macorís. No, no, no. Yo, yo te hablo todo lo que tú quieras de esta carretera. No no, no, no, me tumba esta. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La carretera turística Tenares Gaspar Hernández, que fue afectada por las tormentas Irma y María, se encuentra intransitable. Esta situación ha producido varios hechos lamentables. También ha provocado la reacción de los residentes de esa zona que en determinadas ocasiones se han movilizado. Siguiendo la construcción de la misma sin tener una respuesta satisfactoria de parte de las autoridades del gobierno. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.